hay que ocupar los espacios, los lugares, hay que, hay que dar el debate que haya que dar todos los días para que la Argentina esté mucho mejor. En un momento en donde yo siento, me quejo mucho de cosas, siento que la política se mira mucho en los libros, siento que la política mira mucho para adentro, tiene que mirar más para afuera, o en definitiva, la política tiene que todos los días mirar para afuera e interpelar cada uno de los temas y cada uno de los problemas que tienen nuestras mujeres y que tienen, en definitiva, las argentinas y los argentinos, que son muchos. Pero bueno, hay que seguir dando la batalla y la pelea que tengamos que seguir dando, con mucha humildad, eh, con los pies sobre la tierra, como decimos siempre, eh, poniendo una mano en el hombro, escuchando, y, bueno, y, y esperanza. Esperanza, yo no estoy para ser comentarista de los problemas que tiene la Argentina, estoy para, para empujar, y como lo hicimos de Luglingham, lo estamos haciendo también desde ese Ministerio, empujar para que los argentinos que, que les cuesta parar la olla o que les cuesta comer dos veces por día, lo puedan hacer. Para que los pibes del, del sistema alimentario escolar en las escuelas puedan comer bien y puedan tener el módulo alimentario. Para que aquellos merenderos y comedores que haya que reforzar y algunos que haya que abrir, hacerlo, porque todavía hay millones de argentinos que son pobres, argentinas, y ahí tenemos que estar, y, y ahí tienen que estar también y están... Enorme cantidad de mujeres todos los días militando, comprometiéndose, trabajando con, con el pueblo que todavía está sufriendo. Y bueno, que, que en definitiva también mira con mucha esperanza lo que viene, con mucha, con mucha esperanza lo que viene. Así que yo siempre digo, estar en Urlingan, hoy arrancamos a la mañana tempranito, nos fuimos con Martina al Jardín de Infantes 913, acá en el barrio, en la calle Mar del Plata, en el barrio Mitre, Estamos llevando juegos para cada gerente infante a partir de un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Estuvimos con las docentes, con las mamás, con las abuelas, conversando, después estuvimos con las emprendedoras de Hurlingham, bueno, también con un empuje enorme trabajando junto a un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Pasamos recién por lo de una vecina el 2 de abril que beneficiada del programa Mi Pieza. No sé si alguna acá tuvo la posibilidad de acceder a ese programa. Bueno, mi pieza, ahí está. Empieza a hacer un programa que puse en marcha a fines del año pasado a las mujeres, que es un programa que va direccionado a las mujeres, a las mujeres, mujeres que viven en barrios populares, en la República Argentina, que por ley son 5.600 a partir de un Registro Nacional de Barrios Populares. El ejemplo de 2 de abril es un barrio popular, Juan Pedro Colón es un barrio popular, 9 de julio es un barrio popular, tenemos más de 1.000 mujeres sorteadas, mil pesos en dos veces. La primera vez se le envía el mil para que compre los materiales, se rinde y se le envía la otra mitad para hacer la pieza, para hacer el baño, para vivir mejor. En definitiva, para vivir mejor. Para que la casa esté, esté con mucha más amplitud, para que haya más dignidad en el vivir, ¿no? Y, y lo que significa también, porque es el corralón de materiales que venden los materiales, porque en muchos casos, como me contaba la vecina, de abril, su marido está en la construcción y construyó arriba de la casa tres piezas para sus tres hijas. Pudieron hacer tres visitas Tiene tres hijas, 25 años, 17 años y 10 años. Y tiene una pieza cada uno, se la, la, la hicimos con mi marido, tenemos un vecino techista que me subió a poner el techo. Bueno, esas son las cosas que a mí me ponen muy contento, que, que, que me hacen apoyar la cabeza en la almohada todas las noches y recordar quién, a quién le robé una sonrisa. ¿A quién le robó una sonrisa? ¿O a quién le robamos una sonrisa, en el buen término, con una política pública, ¿no? y, y la alegría de Zaina que nos esperó con Chipá, con sopa paraguaya, con empanadas. Bueno, estas son las cosas que hay que hacer todos los días. Y ahí donde ustedes, mujeres, tienen una responsabilidad más que importante. No solamente de cuidarse y de cuidarnos, sino también de lograr que podamos poner, como dice el Presidente, la Argentina de pie y que Burlingame siga creciendo como corredor. Muchísimas gracias. la actividad vamos a invitar a Juan y a...